Wey No ¡Guau! Santa que estás en el cielo ¡Guau! ¡Guau! tu nombre Tengo miedo ¡Guau! No ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! Ah. Bien, bien. ¡La concha de tu madre, güey! Ah. Oh, ¡Ay! ¡A! Dónde crees que vas? Si esto es de tu talla Así Muérde el ciego ¡Tiene hasta tu madre, cabrón! ¿Estás bien, carnal? ¿Qué rayos haces aquí, Fred? <risa> bueno, ya vaya, para su casa. ¿Te quieres morir, güey? ¿Te quieres morir? Porque tengo un arma en la axila, güey. ¿Te quieres morir? Problema resuelto. Me lleva. Ya lo voy a ir otra mi momento ahí no va. No, va, no, va, no, no, no, no. Todo ya no ya es, es divertido, no es triste Target Hola, buenas tardes. No. Nope. Voy a ir a por ti. Apúntele bien. Si puto crees que voy a escapar de mí! Apúrale, amiguito. ¡Ya llega ahora! Chíndate la <risa> rosera, No duraste ni un segundo, ni un segundo. Agárrate en los putazos, agárrate en los putazos. Podría ser el fin de un vida. No madre, compa. Dos problemas. No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. ¡A mí no me cuentes tu vida! Ni siquiera lo pienses. ¡Apúntele bien! Un honor tocar con ustedes esta noche. ¡Chingas tu Algunos centímetros más tarde. ¡Es mi venganza, Spanky! <risa> Me dio cumplida. ¡Chinga tu madre! Oh, shit. Here we go again. Por si acaso No es lo que esperaba pero estoy satisfecho Estamos en el juego final El pendejo ya valieron madres. ¡Que se los pinches chingadazos! ¡Oh! ¿Qué es que sí! Dios qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? Facilísimo, ¿verdad? ¡No! Yo te cargo el payaso. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, Estuvo cerca Está bien ¡Holy shit! Eres un hijo de puta muy listo ¡Tú te lo buscaste! Gracias pretente enemigo! ¡Que jamás falla! <ríe> Novato ¿Qué te pasa estúpido! ¿Sabes con quién te estás metiendo? ¿Y moriste? Por desgracia, sí. ¡Pero sobreviví! Ah.